Buenas, gente, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos aquí en, en esta nueva Open, en esta nueva Open Series, edición número 10. Eh, repetimos categoría de ayer de, con la Funny Cup, con los Hilton Icons, pero en esta ocasión tenemos el BMW, ¿vale? El BMW Youth. Y bueno, son cuatro rondas, ya sabéis, están ligadas la Open Series y la Funny Cup. Eh, los diez primeros se clasifican para una. Para un evento que habrá antes de Semana Santa con otros 10 pilotos del de campeonato que está haciendo mazazos y, y nada, cuatro rondas, en esta ocasión tenemos el primer GP Shockenheim Y vamos a conectarnos por aquí está Roberto Gil Buenas robas okay, que dice ahora que bueno nada no, estoy retransmitiendo esto on board eh, voy a ir para adentro ya yo estoy entrando ahora justamente. ¿Ya te has comprado el Ferrari? No, lo he probado ahí en la tienda. ¿Y qué tal? Pues me ha dado la sensación de que va muy bien, pero que, sí. que le he quitado el control de tracción y podía llevarlo y eso en un DTM... No, es que es un GT3, realmente, ¿sabes? No, pero está en es la categoría de DTM. Yo lo he visto que, que no lo han metido en la categoría de GT3. Lo han metido en la categoría sí, de, sí, ya de ya DTM. Ya, pero de pero que es que yo creo que era. Sí, que se ha fusionado no. un poco la. La de moderna. ¿Coño, no me no, sale la contraseña? Y, era RR. Ah, espera, que se muy escuadras y muy vale. El, el Ferrari lo que pasa es que, eso, que aunque sea un GT3, sí. sin control de tracción va demasiado bien. Vamos. Sí, ¿no? Hombre, Luego ver, ya ver, lo equilibrarán tiene... con la categoría. Eh, si digo, tío, ahora de nuevas tiene que ir de maravilla. Sí. Ahora hay que correr con ese de las primeras 20 rankings. Hasta que se ponga a tiro y entonces ya lo equilibran. Yo ganando. los DTM no sí. le pego mucho, la verdad. No, pero yo es que creo que en la realidad han pasado justamente a la GT3 de DTM por la popularidad, porque son coches más, creo que económicamente más factibles, digamos, en las carreras reales, ¿sabes? Uh -huh. Creo que lo habrán hecho por eso, no lo sé, ¿eh? es, es lo que me da la sensación. Pues Ahora, estamos solos. Voy a estamos poner... solitos. Sí, hay poca gente, tío. Jelly, se ha apuntado Jerry, se ha apuntado Tomás Marchena también. Última sí, hora. sí, los he, he ido a revisarlos y digo, hostia. Porque el otro día corrieron, he ido a mirar si hay alguien más, por si acaso. Porque es que él estuve liado con cosas y me he metido en hace un rato. Bueno, vamos a dar unas vueltecitas a ver. Hostia, qué burro, ya estamos. A ver, eh, me he puesto volante el navegador Bueno, aquí tenemos la, la Open Series Hill Clean Icon, ¿no? La, con el BMW Youth, 134 creo que es, sí. Eh, la info del campeonato. Son 40 minutos, ¿vale? Es verdad que se comparte categoría con, con la Funny Cup, pero son dos coches diferentes y, y dos formatos diferentes. La Funny Cup es etapa abierto, aquí es etapa fiset cerrado, no se puede tocar nada más que reparto de frenada y poco más. Eh, 40 minutos, cuando la, la Funny <coughs> ayer fueron dos mangas, una de 20, de 20 y otra de 25. <coughs> esta, en esta ocasión son 40 minutos, son cuatro ronditas de 40 minutos. El combustible y el fuel al normal, que habrá que pasar por bosses porque no llega de gasofa. Y de gomas, yo el neumático delantero izquierdo estoy teniendo muchos problemas. <coughs> y creo que voy a tener que pasar también a cambiar gomas. Eh, bueno, mínima de reputación ponemos 75, ¿vale? <coughs> y 40 incidentes por cada sesión. 40 incidentes en 40 minutos está bien. Aquí tenemos el calendario, el test en Sepan, que se fue la semana pasada, en Hockenheim ring estamos hoy, la semana que viene será en Suzuka, por último la siguiente y Laguna Seca, un campeonatito de cuatro rondas. Animaros quien esté viendo esto y quiera participar, que, que nada, de todo esto es gratis. Y y bueno, bueno en verdad pagamos los serves con la ayuda de, de la gente que, que dona algo. ¿Con las donaciones. La, sí, con las donaciones. Entonces, pues nada, pues a participar, que está habiendo muy poca gente, en la, tanto en la Fanny Cup como en la, en la Open Series. Pero bueno, sí que es verdad que, que esto va también por épocas, que igual tenemos campeonatos que tenemos que hacer en lista de suplentes. Y hay campeonatos que está un poco la cosa más floja. Bueno, mira, pues por aquí nos comenta camaño. Yo también lo he probado y la verdad es que no me ha dado ninguna sensación especial, no lo he notado como un DTM ni como un GT3, si sí, tiene un sonido bastante bueno pero sin más. Y Jordi Audet, con respecto al Ferrari, ¿eh? el Ferrari nuevo que ha salido en Railroad, eh, que es un Ferrari que, que pertenece a la categoría de DTM 2021 pero está un poco fusionado con los GT3, no sé, bueno, han hecho ahí. Y Jordi Odet nos comenta que yo lo he probado el Ferrari y es como un GT3, con algo más de agarre y sonido tuneado. Bueno, yo lo he probado en la tienda y, y va bien. De momento, bueno, se acaba de abrir la sala y de momento estamos Roberto y yo. Yo quiero hacer una tanda larga. Porque tiempo tengo, creo que el ritmo tengo. Vamos, tampoco... El mejor tiempo que tengo yo aquí me pone aquí 1.296, pero eso en carrera y en clase también va a ser difícil de sacar. O sea que con 1.30, 1.30 está bien. Y rodar en 1.31 en carrera o bajo seguro está bien. O sea que. Bueno, pues vamos a ponerle hecho. El chunza. líder acaba de hacer un tiempo de 1.30. <coughs> Roberto, luego para la clase o todo eso me, me muteo. ¿sabes? Y para hablar contigo le puso una tecla y este no de Bueno, esto es sin más. Esto le. Sí, el reparte frenado se le ha puesto al 55. 45. Para que frene un poco más de atrás. Ya que la, la, la goma de.. Delantera izquierda se calienta muchísimo. Muchísimo. Y como no se puede tocar el setup, lo que sí le pongo son. El TC, bueno, el TC lo llevo al 40%. Ahora lo. lo cambio, creo que es el 4. Sí, el 4. Vale. A fondo. Bueno, voy a a dar una vuelta sin más y a entrar en, sí, sí, sí, en bosses para ver cómo la entrada en bosses y, y todo el tema que luego siempre pierde muchísimo tiempo en bosses todas las carreras que, que he hecho que tengo que pasar por el pit lane he perdido posiciones luego tengo que remontar luego tengo que estar. Pero sin hacer nada sin en sí, entrando bien a bosses no sé por qué pero por la estrategia o Bueno, el circuito de Hockenheim, circuitazo. Que está en el contenido de Starter 23.2. Pues después bueno, ¿no? Tú que vienes tú, Neo. Tú qué llevas okay. esta? Yo no. ¿Cómo lleva el TC, A ver. Open, ¿eh? ¿El TC cómo lo lleva. Algo bajito, tío. El contra atracción, ¿cómo lo llevas? Al 60. De la carrera, yo me Bueno, sería por aquí, Creo que sí. Vale. Yo la voy de carrera, ¿eh? Yo voy a la hora de combustible y todo. Bueno, no sé exactamente. Ah, vale, está ahí 2, en, lo, 1, en 1, los conos. Están los conos, vale, vale. vale que no es en el semáforo donde hay que frenar, es en los conos. Ok, y ahí siempre me quedo o corto o me paso de frenada en el stop. Vale, lo que quiero ver, ahora está repostando. Lo que quiero ver es cuánto tarda en los neumáticos. Repostado rápido. los neumáticos tardan muchísimo. Tío. El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.29. Los neumáticos tardan muchísimo. 8, lo, claro, lo suyo sería llegar con las mismas gomas. Pero no, no, no va a ser posible. Salida del pit libre. Fuera temperatura de freno. La goma izquierda de derecha con la goma izquierda delantera, y bueno, es que la trasera también tiene mucho desgaste, aunque no se calienta tanto, pero también tiene mucho desgaste. Se desgasta más esa, esa se desgasta más, sí. sí. Pero bueno, es que la, la, la de delante tampoco me llega, o sea que ya atiende. Voy a tomarme algo. Ahora vengo salida del pit libre. Vamos a dar una vuelta lenta al circuito, empezando por la primera curva. Y voy a explicar un poco dónde freno y... y... bueno, las marchas no, porque las marchas en realidad dependiendo del coche. De hecho, hemos hecho aquí antes una... Hecha un arranque con los BMW 235i. Y tiene las marchas totalmente diferentes. O sea, yo creo que hay una marcha más con el otro coche. Y los puntos de frenada. Eh, aunque vale. okay, yo también estoy cogiendo un poco de referencia, aunque he entrenado un poco, pero... y sus 0 Jesús que bien suena ese ya 8. ya ve bueno voy a empezar la vuelta explicativa no sé <ríe> si a alguien le puede valer pero bueno siempre es bueno compartir conocimiento nada la esta es la recta de meta vale vamos a poner esta cámara yo normalmente aquí con este coche suelo frenar por aquí. Un poco metido. Metido ya en el. De hecho, creo que se ve ahí algún frenazo. Sí, pues por aquí. Un poco antes de la mitad. Por aquí ya frenas sin frenar mucho. Te comes lo máximo posible, sí. Cuidado. Teniendo cuidado de. De, de, la, de la salchicha. Dice, tutorial. Bueno, tutorial. Dice, 00. Dice ojo. Ojo. <ríe> cuidado que ahora vendrá Raúl Racoyote. Bueno, lo suyo es hacer el vértice abrirte lo máximo posible a la entrada en curva, lo típico. Y por aquí intentar no salirse mucho porque si si mete aquí mucho la rueda te penaliza, ¿vale? dejar pasar a Raúl Racoyote que viene por ahí es a fondo la primera curva se puede perder o ganar mucho tiempo es trazada hacerla 100 veces y cuando la has hecho 100 veces ya sabes dónde es. bueno yo aquí freno normalmente eh, justo cuando empieza el el astro tour puede ser sí se llama esto el verde este de aquí de la izquierda se llama astro tour pues nada frenada en recta me parece a bajas tres marchas y más o menos por aquí ya dejas de frenar con el coche con la velocidad A ver, la idea es levantar el pedal del freno cuando con la velocidad apropiada para, para dar eh, la curva y, y el giro ¿no? entonces más o menos por aquí yo ahora llevo el control de tracción al 40. Más o menos por aquí, en segunda, le estoy pegando esta curva, ya empieza a acelerar afora. Bandera verde en el sector interior. Te abre un poquito y bueno, aquí no tienes más historia, es segunda y tercera. Sí que es verdad que el piano interior es en donde no lo vas a comer mucho y si no te puedes hacer trompear. Vale, que aquí llegamos en sexta y justo cuando empieza el piano, un poco antes. Bueno, un poco, un poco después. Ahí me he colado, pero. Nada, la horquilla, la horquilla tiene su qué. La horquilla tiene su qué, porque la horquilla ya empieza a frenar. Un poco entrado con este coche, eh no con todos. Pero un poco entrado ya en el piano, por aquí, más o menos. ¿Vale? Pero bueno, me estoy quitando de la trazada porque viene Raúl Racoyote. Y no han sacado atrás. bandera azul. Entonces, bueno, no, por pues la trazada que acaba de hacer Raúl Racoyote. Frenando fuerte, esta es la frenada más fuerte del circuito, yo creo que la más. Frena fuerte, fuerte, fuerte y ya, pues nada, pues girar entero, yo la hago Ander en segunda verde. intentar apurar ahí el vértice. Y ya por aquí ya aceleración, aceleración. No subirse mucho en.. Bandera amarilla, Atentos. En el piano, porque aquí en el piano hay una cosa que te hace. Hay una salchicha un poco rara. Que te hace perder tiempo. Si os dais cuenta, hay un bache. Yo creo que, que si ya te metes, mejor mantenerte así y salir. No, no cruzarte, ¿sabes? Pero bueno, lo suyo es no, no comerse. Apurar bastante el piano, pero no. no subirse ahí la salchicha. Esta es a fondo, esta no tiene historia, casi todas coches a fondo. Y aquí ya prepararte... No sé... En, en, Atento, bandera amarilla. ¿En qué número freno? Están las banderas estos de... De 100, no, pero yo aquí me fijo más en los pianos. En este piano, por aquí, antes de que termine, antes de que termine, ya está frenando, todo esto es frenado, frenada, frenada, y yo normalmente intento hacer la recta vale suelta lo que hemos dicho antes sueltas el el freno con la velocidad para que no se te quede muy frenado con la velocidad propicia para para para dar el giro ¿no? para dar De la curva hace, con para tener un dice, buen paso por curva pero pásase tu queje ¿Eh? <ríe> y bueno aquí Claro, aquí tiene un poco de supinaje, pero aquí ya tienes que empezar a hacerlo. Vale, aquí, bandera segunda, verde, bandera verde. y esta la estoy haciendo en tercera. Levanta un poco y nada, y a fondo. Ahí lo mismo. Aquí también. Bandera amarilla. Los neumáticos aquí hay una salchicha parecida Tenta. a la que hemos hablado antes la, en la salida de la horquilla. Vale, entonces. Tienes que hacerlo de la manera que ya está acelerando porque está en tercera rápido pero sin subirte mucho en la salchicha la lo naranja no hay que, que tocar aquí nada aquí en el vértice ese del muro verde. izquierdo no sé si lo habéis visto bandera amarilla atento sector con bandera está frenada yo creo que este circuito se, se conoce bastante bien y está frenada muchas muchas veces y esta es una de las referencias no o, o, o un poco antes o aquí un poco ya pero que casi con todos los coches tenemos esa referencia bandera esta verde. Es en cuarta está en cuarta y deja ahí un poco el coche que es porque es una curva rápida aquí al principio el piano quizá un poco metido el piano sus cero, cero. Dice. pero sin chocar, el muro, sí, sin chocar con el muro sí chocar con el muro que yo creo que también a todos nos ha pasado a, a ver, esta curva tiene su que <coughs> Aquí viene a fondo. Empieza a frenar. Nada, frenada en recta, baja dos marchas, creo. Y en segunda, pero yo últimamente lo estaba haciendo en tercera. A mí me gusta abrirme hasta aquí. Abrirme hasta aquí. Para dar el giro y ya empezar a acelerar desde aquí. ¿Vale? De comer piano. Aquí también. Va de, de, de, de piano en piano. Aquí me abro yo mucho. ¿Vale? Llega en cuarta. Aquí llega en cuarta. Vigila la temperatura del aceite. Está subiendo. Escuche la temperatura del aceite, qué punto. Sí, bueno, aquí meto eh, tercera, aquí meto cuarta. Y aquí la empieza a frenar la la y la la la la meto ya meto tercera la otra la vez, la ¿sí? vez, ¿vale? Para hacer esta curva y abrirme lo máximo posible. Lo mismo, si coge mucho, bueno, aquí sí te puedes subir la más la en en la salchicha naranja y aquí ya otra vez es que aquí es que es bastante complejo esta, esta doble curva es bastante complejo y se puede ganar mucho mucho tiempo se puede perder mucho tiempo mira por ahí viene Raúl Racoyote vamos a esperarlo por aquí para no molestarle mucho bueno, entonces yo aquí ya, ya digo, yo me abro muchísimo, me abro muchísimo para hacer la doble curva como si fuera una, ¿vale? Aquí en frenada y aquí, aquí empieza a acelerar, ya torciendo o desde atrás. tomar esa doble de derechas como una sola curva. Claro, aquí deja de acelerar y aquí otra vez ya cuando ver el final de la curva ya sigue acelerando. Esa curva se frena al principio, pero en mitad de la curva no se toca el freno. Vamos a hacerla a ver si nos abre una buena vuelta. Bueno, en tiempo no creo que sea muy bueno. Pero... Wow, tengo que Te voy a salir de, del garaje porque está la temperatura del aceite calientito. A ver, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien, aquí otra vez con vosotros. <ríe> a ver. Está súper guapo el Ferrari, eh. Está, Está, tremendo. Está guapo, tío, también la por dentro y todo eso, no sé, es diferente a lo es un cochazo este bueno vamos a salir 50 de combustible 40% de emparar. bandera amarilla atento frenos fríos tómatelo con calma ya no hay incidentes bandera verde bueno pues sale, sale perfecto que en buena temperatura Aquí tengo que tener cuidado con el gas, sí. Los neumáticos fríos ahí en la primera curva va a ser. crítico. La primera curva y la primera vuelta Las dos o tres primeras curvas, en verdad. Aquí no había... ¿Eh? Que mucho posible, no había mucho consumo, ¿no? Hay que pasar por. en 40 minutos no sé. Yo no llego. Igual le pongo para la carrera le pongo al 60 yo creo Atento, bandera amarilla si sí, voy demasiado esforzado creo yo Mira, Roberto ha hecho 29.8 Venga pues A ver si me pasa igual que ayer Que, que el entrenamiento iba bastante bien y luego llegué a, a carrera y no sé yo qué coño me pasó tío de bandera ver oh. bandera verde, pista libre fatal has bloqueado el neumático de delantero izquierdo en curva norte Qué coño voy a dejarle al 40% si iba bien en a mantener Estoy ya a batalla para okay. pa la carrera. ¿Qué Joder, macho se ahí, señora se algo, tío. Pues bueno, yo creo que estoy frenando un poco antes que.. Bueno, es que se me va mucho, tío, tío, tío. Un poco antes que, que lo que he explicado, ¿no? Temperatura de los frenos altísima. Atento, banderas azul. es el mercedes de ayer el mercedes carson es un poco más pesado y creo que tenemos caballos también. No sé si lleva la marcha un poco larga para todo lo que se ahorre de combustible. Pues bueno, menos Sector tiempo de... Menos tiempo de... Menos tiempo de posesor. Sector Buah, 3 con bandera verde. Venga, vamos a seguir a marcamos un tiempo de vuelta. ¿verdad? No, no me ha faltado poco para salir Nada, es que no me ha dejado darle, darle bien, tío, ahí contratación, de tiene. Hostia, Raúl Racoyote 29-7, wow, hayate en Aquí no sé si es mejor. ¿En primera? En segunda. Vale, esta, este tiempo de vuelta lo no he en primera. La siguiente creo que la voy a hacer segunda para, para ver la diferencia. que se pueda aprovechar un poco el piano para girar más. ¿Eh? ¿Eh? Oh, te escucho muy flojo que dice. Sí, voy por la línea. ¿Eh? Me terminar. cogido fatal Nada tío, no hago no, no, no, buen tiempo en el primer sector Vamos no, a no, marcar un tiempo de vuelta y vamos a ver Uy, uy, uy qué me ves? pasa la referencia de frenado la hay que tenerla controlada porque.. Sí, joder. No es una frenada muy fuerte. Eres ahora 2.3. No vas constante. <coughs> Ahí hay que intentar no coger la, la salchicha porque eso no es normal. Venga, aquí parece que estamos mejorando un poco, aunque no, no estamos. Aunque no vamos en sector morado, pero bueno. llevamos a recuperar mucho tiempo Más izquierda delantera yo esa no sé cómo se estudia se le a a todo el mundo la horquilla no es en primera no no lo sé yo es que a la primera en segunda depende depende como antes sí. 9, 8, el primer sector de ahí, no va. En 10 minutos esto termina Que por dos veces que he hecho la vuelta, las dos veces clavadas en ese mismo tipo. Es eso es bueno. Será mejor su PC, eh. El que tienes ahora es de 0.3.2 Sin ninguna constancia Esta última vuelta Eso ha sido con el, el combustible otro 0.30. que 130.03 sí. Vamos oh, a oh, ver no, eh. Y he fallado, ¿eh? Joder. Estaba en 26, 29, 4 eh. Pues yo no He fallado la curva Lo que es que a mí no me llega okay. El puto La puta goma, tío a ti a nadie no me jodas <risa> ¿qué te crees <risa> que no voy a ser yo el único en no para, en para para la las no, también me jodas. ¿no? Vale, vale. no me jodas <risa> a ver hay que conservarlas porque digamos conforme se van gastando vas peor el coche lógicamente sabes sí sí sí Entonces bueno, igual vas muy bien de principio y luego hace puto culo, entonces hay que intentar ir. Pero que vamos a tener que parar todos sí o sí. Por la gasolina. A mitad de carrera va a ser lo, lo más óptimo. Sí yo creo que sí. Eh, 40 minutos aquí no, a lo mejor los medios irían bien, porque yo los largos... medios lo he probado y pierdo dos segundos por vuelta sí pero aunque vayas lento te sale rentable porque no sufres mucho el neumático ya ya no cambias neumático pero cuánto se tarda en cambiar neumático es que si tarda 30 segundos ya te sale más rentable porque por voces tienes que pasar para cambiar a repostar sí eso sí y, ¿Y ahora sale llego? más caro sabes ahora sale más caro pasar por repostada y todo eso pasas por bosses. Hostia, y Jerry, Lee. Jerry Lee tenía un lagazo bueno, eh. <coughs> bueno, quedan cinco minutos para cual y eh, voy a poner aquí. ¿Quién más se va a quedar rodando? ¿En el foco? La, se la señal de 80 es donde pone la señal de 80 para entrar, no, es, es, es donde los conos, ¿no? Es eh, donde los conos, sí. sí. No, vale, vale. Donde pone el semáforo, no. En los conos. Vale, vale. Ah, bueno, eso también hay que practicarlo, tío. Venga, enfocamos al colega Yesley y me voy a hacer un cigarro para la carrera, voy a mear eh, y demás, ahora vengo. Vamos a ser unos poquitos, eh? Eso sé que haya hay bastantes Y sí, por eso, digo, Falta de Diurca, creo... Está aquí mucha peña, que pacha! Entrarán todos al acuarios ¿no? poner un tipo aquí de confirmaciones para saber si alguien no puede correr. Esto no mola, tío. ¿Qué? Bandera Cuadros, puesto 3 Pues ya estamos ahí, ¿no? Yo me voy a poner ahora muteado para que no me escuchéis y yo puedo hablar aquí en el... o sea... ¿Estamos aquí? Oye, Roberto, no corras mucho. Y clasificación con el combustible cargado, ya lo sabes. Sí, yo sé sea que tú eres así. Bueno, gente, suerte, venga. Venga. A ver, que esta gente me asusta. Jorge Hernández, que ayer hizo un carrerón. Raúl Raco, yo te he hecho un tiempazo hoy. el Bass está ahí. Roberto Gil también. Ah, estamos poquitos, pero. La verdad es que es una pena, ¿eh, chicos? Que hagamos campeonato así y. Y no se apunte la peña. Eh... El coche es gratis. El coche es gratis y el contenido del Starter Pack es verdad que hemos metido su azúcar pero que varía un poco bueno eh, 50% de combustible ta, ta, ta. esto lo voy a así sí. lo que quería ver era esto bueno pues esto lo cambio yo luego en carrera Diga, vamos a salir ya aproximándose por detrás viene alguien por detrás bandera azul los frenos están fríos tómatelo con calma bueno, roberto va bastante fuerte o sea que si pudiéramos seguirle la estela sería perfecto 19-6, antes bueno, estaba haciendo 19-8, 20-0, poco tiempo, poco tiempo, poco de tiempo, vamos adelante. Bueno, pues salgo un poco acojonado de, de esa, de esa curva tija. la fatal el segundo sector lo has hecho 0.46 más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora pierdes dos años no, no sé si en el segundo sector eres 0.46 más lento en comparación con el mejor tiempo en el tercer sector ha sido 0.33 más lento que la vuelta más rápida hasta el momento frenos con una buena temperatura has perdido dos veces más, más rápido en el sector hola hola entrar? Todo bien ¿Qué? Diurka Di, ¿Diurka? ¿qué, ¿Qué diurka? Atiende, estamos ya en clasificación, no sé Te digo porque te la temprana, mariquita Diurka, ¿así? ¿Cómo es la clave? RRF Open Después de 40 campeonatos con Ahí nosotros tenemos. Sigue igual Para La o -O -O, ¿no? Open uh -huh. Me ha cortado el puto dedo haciendo la cena, tío Hostia ¿Te la has puesto a poner o, o te lo has dejado siguiente? Uh, uña y dedo Yo, que bien Bueno, <ríe> vale, yo no voy a bajar de... Cero. 2, 5, más bien, lento bien, que la vuelta bien, más rápida bien. hasta el momento En el segundo sector ha sido 0.6 Más lento que la mejor vuelta En el tercer sector eres 0.5 Más lento comparándote con el ¿Qué mejor bien, tiempo explicación? Ha pasado algo en el sector tío? 3 Bandera En el primer sector ha sido ya que 8 2, 7, Más lento que la vuelta más rápida ¿Cómo va la playa? Amarilla, atento. 3-0. Bandera Vamos. verde, pista libre. Cero. Agua mañana. Agua pellada. Mira, va. Médete, escondo. No sé dónde andas, esta mierda, tío. En el segundo sector eres. Cero. 4-5, más lento en comparación con el mejor tiempo. Dios que todavía no está Dios que entra sí, en, el, en ellos estoy no sé claro, ah, esto darle dale, dale más dale a la tecla que vaya más rápido Claro, estoy, no sé por la tecla turbo se acordáis cuando había botón turbo ya ver, en, en los buenos Yotti bien los ordenadores que venían todos los juegos eran turbo era no sé qué turbo Turbo Pro. Bueno pues. A ver, no si quedamos muñeco, todavía. <ríe> ¿Sí? para regalar? Queda, queda ahí todavía seis minutazos, tío. Oh, estáis hey, tío. Joder, está ahí aquí con las prisas. <risa> <risa> <risa> Esto que no saben de nada, hombre. Está ahí Roberto que ya, ya se ve ganado de la carrera. No, no, yo 2008. ya antes de empezar. ya de los fliperos. Qué pena la escasa participación, Fran. Sí, Rubén, pues sí. Y ayer lo mismo. La, la 3-0. Que... 3-0 va, la, la va a la cual iba 3-0. Que Rubén, digo que ayer lo mismo. 3-0 allá... y 3 de portero. Allá estábamos poca gente, pero... el circuito es? Pero nos pasamos grandes, tío. <ríe> vale, hockey, <Jorge>, sí. <ríe> Ayer fue espectacular ¿Y, esto? y hoy yo creo que por lo mismo. Porque estamos 7-8, pues bueno, pues 7-8. No, no, hey, no eso es. Rubén su dice, en la FUNI hay una parrilla de locos. Sí, sí, en la FUNI es que ayer <risa> <Ahí> estamos todos. <risa> Ahí... Yo me lo pasé muy bien, tío, sobre todo en la primera manga porque tuve menos errores, pero... Que... Y, me... y me da mucha rabia cuando tengo carrera, así que tengo... me veo con ritmo y hecho, la primera Rubén carrera adelante a, Dice, a Falta Edu mil 2.000 para reventar la jaja. Ya, anda no, que no, no. Sí, es aquí es, terminando y... Bueno, en cinco mucha minutos, gente, pero esto que... Queda pena, tío. En esta Fanny, en esta la hecho así cortita de cuatro rondas y, y todo el rollo, había muy poca gente. De hecho, aquí en la Open, a ver, en verdad, en, en el campeonato había apuntado 13, creo, y en la Open más o menos igual. La open no sé si llegamos 15 pero ya vale, si, si está un poco y falta alguien también pues no me da tiempo pero la, el formato de no la open sea, no de la Fanny yo creo que es más divertido no. con poca gente porque son dos mangas y al final 30. te junta otra vez aquí sí, son vale. 40 minutos y bueno yo creo que nos vamos a distanciar un poco pero bueno aquí es más estrategia también Vamos a intentar entrar en bosses a ver si podemos hacerlo bien está libre venga dale, caña esto que lo estoy intentando llevar al 40% de control Frenos, y me Estoy venga, matando cuidado. vivo yo aquí una oh, curva Digo la curva 2 con los neumáticos fríos una puta locura Mira, voy a probar 60 y sí, no me, me temperatura Ya la verdad es que cuando pasa un metro de frenada se va multiplicando la distancia frena, la, la de frenado. Pues Roberto me saca un segundo. Yo no sé dónde coño está ese segundo, tío. De verdad. No sé, ahora voy a probar con este C como lleva él. Entonces es que yo le me meto en marcha Rubén dice: supuestamente este coche es un poco más rápido del de ayer de sensaciones de conducción como lo ves Sí, el otro, el Mercedes yo creo que es un poco más pesado y tiene más caballo. y este creo que tiene un poco de menos caballo y es más ligero este se ve más ligero, yo creo que pues no sé cuál es más rápido ¿eh? porque habría que probarlo muy semejante yo creo que en algún circuito a lo mejor que tenga más resta va a mejorar el carro y el circuito así con más curvas mejor yo en rock course en Daytona rock course lo estuve probando los dos y al final conseguí mejor tiempo con este cosa que me extraña mucho con la de más que tiene Daytona pero esto termina en dos minutos Bandera amarilla en el sector 1. Primer sector con bandera verde. Claro que aquí pasa de, de control de tracción de 60 a 40. 80 vale okay. venga al box 5 4 3 2 1 entra al box ya siempre me quedo corto me quedo y este es el tema que, que en repostas tarda bueno tarda en repostas tarda lo que tarde pero es que en el cambio de neumáticos parece bajar detrás de ti y con medios no te cuenta, pero he probado los medios y voy, creo que sea un segundo y medio más, más lento, o dos, dos segundos más lento. No sé. A ver, en general, estábamos hablando de la participación, en general yo he notado también que, porque tenía la marcha atrás a Sal sin problemas, no hay nadie. Sector en general uno, el, en Ray ¿no? Run, yo he visto que Aún en Rockies también hemos estado haciendo, he hecho yo alguna carrera con 10 tíos, 8 tíos, cuando antes... Ya tiene bandera verde. No sé, ahora está el combo de la GT3 con el leve a mí me parece buen pues, circuito, pero o sea, a lo mejor a la gente no le gusta mucho. Y la también me he echado alguna con los bmw Posición 5. Con 235 y que van rotando, los circuitos. Y también había poca gente, o sea que. A ver, el dedo, tío. Hostia, al final. ¿Y Jesli? ¿Qué le pasa a Jesli? ¿No? ¿No ha hecho tiempo? ¿Es que se ha pillado? Jesli creo que no ha marcado tiempo, no sé. Bueno, está cenando algo. Bueno, warm up, eh, intentad entrar a vos eh, y practicar eso, que si no, luego la cagáis. Pues luego pasa lo que pasa. ¿El qué, ¿Qué pasa? que luego entras a boxes te ponen un drive through y todo el rollo ese ah, no. Roberto tú lo tienes automático eso yo sí venga yo bueno, lo puse manual no y al final siempre la cagaba si me la pongo una tecla era la otra. así pierdo un poco de tiempo no pero... sí bueno pero yo que pierdo un poquito de tiempo creo que me haga una mierda de esas a veces no me acordaba que tenía que mover no sé qué luego a veces paraba más adelante paraba más atrás y ya estaba por culo o sea yo intenté la temporada pero esto es para qué Sí, la idea, vida, ¿no? yeah. Hay que llenar el depósito. Okay, sí, sí, y hay que pasar por voces para repostar. Esto finaliza en dos minutos. Bueno, en cual y no, no he tenido huevo yo de bajar del 30. Ahora en carrera lo vemos. Voy a ver, tú que has sido con toda la gasolina. Ya, ya, pero eso no me, da, no me da un segundo, a mí tampoco... O sea. Bandera amarilla en el sector 3. Pero es que en y yo no sé por qué no hago buenos tiempos, pero en carrera los no super Sí, porque te vas calentando y es distinto a este rebujo. A ver, que en Bosse hay que entrar nada más una vez, ¿vale? La mierda esa me molesta un poco, pero bueno. Y hay que frenar. Pues pasado, sí. Pasado... No. El semáforo. El 20, Venga, entra el box. 15. 5, 4. 3, hay combinaciones de 2, coche y circuito 1, que sí que ganas un segundo en cual y con poca gasolina. Pff, un segundo. Bueno, sí, a lo mejor alguna combinación lo que tú dices, algún coche y circuito, ¿qué tal? Pero que, vamos, es como los reglajes. Hay cómodo para carrera, pues vale, pero en clase no sé. Hay gente que le da demasiada importancia tanto a, al, de, al depósito vacío como a los, los setups. Que sí, que al final va sumando, va sumando, sí, está claro. Pero pero bueno, cada uno también. Yo, yo, por ignorancia, por el setup. Bueno, aparte de que aquí no se puede tocar nada. Pero el setup lo tocó poco. Ahora, pues bueno, sí, tocaría. <coughs> Las presiones, para ajustarla un poco, estoy viendo que, que los neumáticos... la parte a quedar aquí muteados o... o vais a desconectar? Sí, yo estoy muteado. Ya, pero que vais a desconectar. O sea que... No, yo me, Posición sí, me cuenta... van a ser? Pues 27 por ahí. Sí, no sé. Que sí. los uh, neumáticos, por ejemplo, habría que, que quitarle, o sea... quitarle caída, porque están demasiado fríos por, por el extremo. No sí. sé. Yo mi setup lo hago para carrera y en quality también me va bien, jaja. Sí, si tenemos setup lo usa en y está claro. <tose> eh, ¿Salimos todos con media o qué? <tose> que voy coblando ya ya pero pone aquí todos medios pero bueno eso es un poco a ver está ta, ta, ta. ya está si aquí no se puede tocar nada a mí si sales otra vez y entres y que te lo pone venga vamos lío. venga suerte gente suerte 40 minutos ya esto empieza atento venga venga a fondo como siempre es algo como oscuro. se vaya demasiado, ya se está separando no sé si la gente lo hará esa en primera no por qué mierda no me pita el crescent tío, cuando estoy en paralelo con alguien lo miré el otro día y lo tenía puesto para... lo tenía bien puesto bueno Roberto se está allá Bueno, tengo delante a Rob Rob y a Raul Vamos a ver. Esperemos que no me protege de equipo. <ríe> bueno, Roberto ya se está bien. teniendo aquí buena batalla yo voy a, a tomarme un poco con calma a ver si no voy a tener fallas a ver si puedo, podemos coger un poco el rebufo si sí, estoy ahora a medio segundo me estoy acercando poco a poco la cenaria y mejor primera. O sea, por el rebufo. Buah, oh, wow. wow, van geniales, eh. Tanto Rodro Bellete como Roll Ross y Jorge Hernández detrás también. eh. Federal antes, no sé. La próxima batalla la que estamos teniendo. Bueno, he tenido dos, dos off track y un cartu colisión con Rob, Rob que le he dado yo. algo la ha Roberto. En cuanto. No estamos nadando nada, en 30. Es lo si hasta que en el culo le da a, a rap pero bueno como no han sido circunstanciales o sea no incluso yo levantado cuando en el último le, le da por detrás y le levanta no es que madre quiero referir que han a besita en el culo que no lo no le he hecho estompear posición no, 3 nada. Nada de eso a ver si a Raúl Racoyote le pudiéramos cogerlo, eh, Roberto parece que ha pegado ahí un bajón pero ha vuelto a, a ponerla directa Bueno, lo tengo a nueve décimas, a un segundo A ver si me voy acercando, y Jorge Hernández está de mí, a un segundo también Real Focus Hombre, ¿Rubén? ¿Qué es? Hombre... Hombre... Real Focus Vamos, vamos Machucha Machucha Real Focus Aquí tenés que estar tú, que estas cachas te gustan ¿Qué pasa, máquina? Pues aquí intentando Pillar a Raúl, a Raúl Y... Y nada, que, que no que no le estoy pillando yo el rollo este coche tío se me está yendo Roberto sí. Gil. estoy mudado con el pequeño tío ya ya ya, así la no imaginación al focus a ver si crece un pelo más y anda solo y ya retomo. <risa> venga ahí vamos a hacer buen tiempo 30 30 0 mm -hmm. 32 y a Raúl lo tenemos a medio segundo, antes lo tenemos un segundo parece que le estamos dando caza cuando llevamos ya 10 minutos de carrera y estoy viendo que los neumáticos van bien, vamos a faltar 26 litros, vamos a poner 27 o 28 bueno, concentración, que yo no quiero perder la estela de, de Raúl haciendo carrera en la verdad. Jorge Hernández por detrás también se está acercando. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. clase no ha bajado del 1.30 por 1.29.9 acabo de hacer. O sea que está claro, no un tío de vuelta rápida. Y ahora, raco, yo tengo un baculis va a y es que Jorge Hernández va igual, ¿verdad? de atrás. Y lo de Roberto, no, vea. ¿eh? Oh, ¿Qué le ha pasado? pasada ahora tenía ahí un pequeño fallo se la descontrolaba perdí mucha atracción y ya me he puesto así cuando me he puesto en paralelo bueno para pues roberto lo tengo a posición 2 a dos segundos no Creo. Sí, a 12 ¿no? Bueno pues poco a poco a ver si puedo ir recortando el tiempo Quedan 7 sí, minutos para que entremos en a 12, yo voy a entrar bandera hasta bandera cuando quedan 20 minutos. Ahora iré cambiando ya me pide 27 pito Bandera verde en el sector uno. también está rodando en su mejor tiempo que creo Esa mejor en primera, tío. Ahora, ahora voy a empezar a meterle primera ahí, creo. Rápido. salí, entra, intenta entrar, ante a vos. El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 2.0 segundos. que poco a poco le estaba recortando Mierda. es que ahí te tienes que avanzar por esa curva no te abras demasiado más de la cuenta no cagas venga venga que Roberto está ya está acá lo no tengo listo para ya lo tengo fundido ya 20 minutos, esa <ríe> salida también. bien. Yo creo que yo no he entrado, yo no he entrado, yo he entrado pasado. Vivo, entra al box, 5, 3, 2, pasado. Vivo, box ahora. <coughs> Yo me voy a comer un drive-thru, ya verá. Esto termina en 20 minutos. Ah, pues Buena conducción, sigue así. Estás justo en la mitad de la carrera. Vemos que estás muy justo de combustible para llegar al final. Estoy sí, justo, voy, pero... Va a salir el Bueno. Va a salir adelante y luego wow, wow, wow. tenemos el mismo ritmo, o sea que si sale mucho, muy por delante no, no vamos a pillarlo. Ya, ya puedes salir, acelera. Viene tráfico por detrás. La temperatura de los neumáticos está bien. 3,7. Eso es porque me metido yo mucha gasolina ahora. A 3.7 ha ido. Lo tenía ahí Ah, pues mira, no me ha sacado drive entrado El primero está ahora en el pit El de detrás está a un tiempo de 2.6 segundos Venga, pues carrera de 20 minutos recortar esos 3,7. 3,5 segundos ahora a Roberto Bueno, yo es que voy a tener que si continúo mucho tiempo así, no tengo más probabilidades de salirme de pista. A no, eh, voy de 2.2 segundos vuestro 4 Martín. venga 3 segundos antes me llevaba llevado 3.7 si sí, ahora mejoraremos seguramente el tiempo de vuelta con la goma nueva Allá. El primero está en el box. Estoy súper concentrado, pero no, no consigo bajar el tiempo. ¿no? El que va adelante te lleva un tiempo de 3.0. Está rodando súper rápido, tío. A ver si pudiera irle recortando, pero no, no voy a llegar. El que está adelante te lleva un tiempo de 2.8 segundos. No sé que tengo un error, que yo también lo puedo tener, claro Por detrás, 6 segundos, todo otro error que yo tengo. Canguelo. le está dando el canguelo le está dando el canguelo ahora es cuando yo la caigo te acercas al que está delante de ti Están ahora 1.5 segundos ha perdido ahí un segundo eh. No sé qué ha hecho. No, no, pero lo... sigue yendo para ti, lo... Bueno, yo ya tengo que empezar a contra volantear, eh, por si no.. se en los dos neumáticos de la izquierda. Si yo mantengo los tiempos, es mejor tiempo de vuelta, está claro de pillo, pero ya nada más queda mucho, no consigo. Si tuviera algo de rebufo, pues mira. en alguna vuelta que le he quitado algo pero de tiempo pero un poco me estoy acercando pero Vaya mierda. a ver si pudiéramos acercarnos un poco para pillarle la última vuelta. Aguanta 5 minutos más y terminarás en el podio. ...parece que sufre con, con la goma ya... anda fuerte. Exactly. Estoy echando las luces, ¿sabes? Para ponerlo nervioso, pero. Bueno, porque es colega, eh. Yo te el coche, el coche ya va. ¿no? Ya va, no llega. Ya no. Última vuelta. Nada, está guapa, tío. No tenía tenido batalla con todo el mundo. Poca gasolina. Ahí tiene vuelta, señor. No te he querido ganar. <risa> eh, no está Roberto. Ah, ah, vale, vale, que no está aquí. Qué guapo. Sí. Bueno, pues. Esta ha sido la primera ronda. La verdad es que es muy divertida. Joder. Guapísima. Ah, hemos tenido ahí batallas con Jorge Hernández, con Raúl Racoyote y con Rolf Rock. Vamos a pasar muy bien. que o sea, no, no, no sé qué ha pasado ahora, ¿no? Pero me ha empezado a pegar lagazos. Pero que me he quedado hasta sin sonido, tío. He, he rodado varias vueltas sin sonido y eres una putada porque no sabes cómo cambiar. Uy, que me ¿Sabes? No sí, sé qué sí. pasado, Me pega unos lagazos, tío. Cuando estaba ya tres y pico segundos de todo el grupo, mm. me he quedado varias veces sin sonido. Sí, es verdad. Que íbamos nosotros en batalla y, y, y, y te ha venido abajo. No, no, es que ya te digo, me un par de lagazos que se me ha quedado parado, papá, pa, pero y cuando volvía, volvía sin sonido y he, he rodado lo menos un par de vueltas sin, sin nada de ruido. Entonces, claro, cambiaba un poco viendo la aguja, o sea, puteado. Oye, ¿cuánto, ¿cuánto combustible has puesto? Si he entrado yo mejor que tú y todo ahí a 12 y ha salido tú. 24 litros. Joder, yo 27, pero bueno, y has cambiado las, las dos neumáticas, ¿no? todas, todas, sí. Lo único que pasa es que yo te digo que. Eh, he salido puteado así y en la segunda parte me ha pasado, o sea, me ha tocado quitar el Discord a mitad de, de parada y luego me ha pegado pequeños lagazos, pero ya ya no me he quedado sin voz. Joder, ¿sabes? Estaba ahí manteniendo todo el tiempo. Lo más que he tenido también un par de drive-throughs y me has pillado cabrón por eso, porque. No The se iban, down, tío. ¿no? Down, no se iban los cabrones, no, <risa> Y venga claro. a levantar el pie y no se iban. Y, claro, hemos salido de voce Sí. Eh, bueno, antes de Bose ya me estaba acercando un poco, que he entrado casi sí. pegado. Y, y hemos salido de bossa a 3,7. 3 y pico, sí. O 3 y medio, no sé. Y he ido ahí y tal y digo, a este le pasa algo. Y de, de hecho ha habido en una vuelta que has perdido un segundo o una barbaridad. Ahí es el drive-thru. Y, y yo, y yo, yo diciendo, lava al canguelo, lava al canguelo, lo pillo, lo no, pillo. No, no, no, no, es que, yo te digo. O sea, te, estaba un poco jodido por el tema de, de, de que en un momento me estaba esperando que se volviera a laguear. ¿no? Y luego he tenido dos drive-thru súper largos que no había manera de quitármelos tío y ya te he perdido un segundo y pico en cada uno. O sea, tú te me has pillado básicamente por luego claro las últimas es que ya iba sin gomas ni nada igual que tú supongo pero sí pero sí, no vamos iba igual sí íbamos la puerta sí más o menos de hecho te has hecho un tiempazo ahí el 27-4 ese tío. claro a ver explícame yo de en cuál y no he bajado del 30 no tenía huevo y, y aquí 29-4 tú te crees eh, a ver cuál era otras condiciones de tiempo eh? Vale es eso, tú es que eso, tú vas, tú te has ido calentando, tú has ido de menos a más, y has hecho, al final has hecho los tiempazos De hecho al principio me iba, eh, ah, si me iba vale. a tener el lagazo ese eso hubiera sacado cinco segundos o seis, hasta que tú hubieras pasado a, a Rob. Sí, está, ¿Sabes? Vale. Bueno, os dejo. Muy bien, venga, tú qué eh qué ha pasado? Diurka Diurka se ha ido a cenar. Que bueno, yo voy a ir cortando aquí también la retransmisión. Muy bien, sí, gente, yo voy a ver si subo. nos vemos el jueves en la Fanny Cup. Y bueno, el viernes, si estoy por aquí, pues correremos la Open que está bastante divertida. Un pedazo de campeonato, aunque haya poca gente, nos estamos pasando increíble. Yo creo que yo con Rock con Raúl Racoyote, con Jorge Hernández y luego media carrera también con Roberto que aunque no haya sido batalla batalla pero eh, no, no ha sido eh, batalla de distancia pero claro pero es a que vamos joder <risa> <risa> que yo iba a Piñón tus ratos sí, sí, ha también, hecho el yo... tiempo el tiempo de vuelta el mejor tiempo de vuelta lo he hecho porque me ha obligado tú <risa> yo solo en quali y me pongo ahí yo no yo no bajo del 30 pero, pero bueno. está bien está bien de hecho, había hecho un, un, un 9-7, digo, ah, este guay. Y a la siguiente, cabrón, me, la, me la levantas. con 03 más. Digo, la madre que lo parió. Sí. Eh... que también estaba más pendiente de ti que de, de mí, ¿sabes? Sí. A ver, eh, voy a ir cortando por aquí la retransmisión. Gente, nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos.